Hola, hola, te estoy llamando. <ríe> a ver si nos escucha Ale. Hola, Ale. Hola, hola. Bueno, no podemos... A ver si la, la llamamos, a ver si podemos enganchar a Alejandra Garro en vivo. No podemos comunicarla, vamos a llamar en vivo... A ver si, si lo logramos, esta tecnología. ¿Cómo estamos hoy, eh? A ver si, si lo logramos, mira Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí se puede. Sí se puede. Alejandra Garro en la lupa, nueva temporada 2023. Estamos en vivo con ella. Hola, Ale. Hola, Cari, ¿cómo te va? Qué bien se te escucha, Ale. <risa> impresionante. Qué impresionante. <risa> vos sabés que ¿viste que se dice cuando tenés pérdidas en tu casa de agua, algo está pasando? Sí. ¿Viste? De llanto, sí. de angustia ¿Algo está pasando? ¿O no estás escuchando? ¿O no te escuchan? ¿Hay algo? ¿Algo está... Sí, hay algo Hay algo con lo escucha, Ale? Algo de eso tiene que haber, ¿no? Porque está muy claro Más claro, échale agua Bueno, Ale, Ay. bienvenida a Nueva temporada Y lo traes con un queso bajo el brazo hoy. Así, ah, así de sí, sí, ¿no? Que no cualquiera, te decía yo, llega con un queso bajo el brazo. Tal cual, con lo caro que está el queso. <risa> con lo caro, pero qué alimento, ¿no? Qué alimentazo el queso, a mí me encanta. Tal cual, tal cual. Bueno, Ale, como siempre, bienvenida, lindo escucharte. Acá tenés en Pinamar un club de fans, te cuento. No me digas. Sí, de la <risa> lupa. Le mandamos saludos a Carolina, Karina... Hay dos carinas a, a Cecilia que también te está escuchando, a toda la gente que se va sumando a Rosa, a Fabiana que también te escuchan ahí que esperan la lupa todos los lunes. ¿eh? Ay, qué lindo. Bueno, gracias, gracias. Muy, muy, muy agradecida de, de la verdad que como te decía por privado. Eh, uno habla así, yo la paso bien como relajada y todo, y pierdo la, la conciencia de que, de que le estamos siendo a lo mejor de utilidad a, a algunas personas, así que bueno, me viene bien que me lo recuerdes y, y, y me... para eso a mí me gusta hablar, Cari, para, claro. para dejar eh, uh -huh. información valiosa para todo el que quiera hacer un cambio, aunque sea chiquitito, en su alimentación. Tal cual, bueno... Eh, y eso, eso vale la pena. A veces yo siempre digo esto, no sabemos quién nos está escuchando, no podemos tener la dimensión, pero en la calle te das cuenta, en los comentarios te das cuenta, cuando de repente la gente te comenta algo que sucedió dentro de un programa y decís, opa, hay que prestar sí. atención porque estoy delante del micrófono, ¿viste? Sí, eh, sí. Esos son los mimos que te da la gente. Y qué suerte tener ese trabajo, ¿no? Y esa posibilidad de, bueno, de comunicar, ni más ni menos. Seguro. Bueno, acá estamos viendo, Ale, una placa que Somos Big Data. Esto es un grupo, ¿no? De descenso de peso que le decimos también a la gente que se puede comunicar con vos, que se forman estos grupos tan lindos. Contanos de qué se trata. Mira, estamos tan contentas con ese con este trabajo que estamos haciendo. Lo hago en conjunto con una amiga y socia, que es eh, ella es licenciada en nutrición. Y hay varios grupos. Cada, cada principio de mes abre uno nuevo. Eh, ahora en, en días, el 3 de abril, abre el siguiente. Y son experiencias tan lindas, Cali, que yo creo que a vos te... te de este palo, viste, y te va a gustar sí. lo que te cuente, porque se arma una, una comunidad tan linda con la gente que participa dentro de los grupos y aprenden eh, a comer y cambian sus hábitos de forma fácil y llevadera y divertida y encuentran ahí un grupo de pares que están con los mismos objetivos viste, entonces eh, se apoyan se motivan, se contienen eh, ese yo creo que es el secreto de, de cómo está funcionando de bien los grupos de Vic, porque no es una no es ya la dieta restrictiva donde vos estás sola, pero literalmente sola porque entre consulta y consulta no ves al profesional y, y, y por ahí tienes dudas o, o qué sé yo o, o le rasco en algo y no sabes cómo retomar, eh, sino que estás sola en la mesa también, viste, porque comes diferente a lo que puede estar comiendo tu grupo de amigos y acá es totalmente diferente porque bueno los planes que, que los enseña Manuela son muy flexibles, son muy copados, son muy piolas. Y vos sabés qué pasa eso, se termina contagiando toda la familia, tenemos matrimonios que están adentro de los grupos y los chicos terminan sumándose también, porque realmente es una forma eh, fácil, fácil, las recetas son fáciles, bueno, en fin. Entonces, no estás sola comiendo en casa y tampoco estás sola en el tratamiento, ¿no? Porque permanentemente, mediante el grupo de WhatsApp, estás en contacto con todos los compañeros que iniciaron el mismo día que vos, y bueno, ahí se cuentan todo, Cari, todo. Se cuentan desde que compraron ropa eh, dos, tres talles uh -huh. menos, hasta que van a ir de vacaciones y no saben cómo armarse para, para ir organizadas. Bueno, se comparten todo. Es una experiencia a nivel humano re linda. Re linda. Mucho más allá, mucho más allá de la balanza y, y de las claro. compras, y, y eso que es el objetivo fundamental, ¿no? Bueno, esto que decís, ¿no?, de los grupos de WhatsApp, hay una primera entrevista, me habías comentado, con la nutricionista o con vos, eh, ¿cómo, ¿cómo son los pasos para toda la gente que nos está escuchando? Sí, sí, empieza con una entrevista con la Nutri, con Manuela, que sí. ella te, según tus necesidades, hay gente con algunas necesidades muy muy particulares, con algunas patologías muy especiales, eh, y hay otras que no, pero en función de, de tus necesidades metabólicas particulares, ella te arma un plan eh, que, que te llega por el celu, también eso está buenísimo porque no te moves de casa en ningún momento, eh, y una vez que tenés eso, tu plan, bueno, nos metemos todos a un grupo de WhatsApp y ahí las chicas mandan fotos de las cuatro comidas principales todos los días, incluso los Ajá. domingos, incluso los feriados, y nosotras vamos corrigiendo ahí sobre la marcha lo que vemos. Hasta hace un rato mandaron los almuerzos, por ejemplo, entonces nosotros agrega hojas verdes, pone acá, saca acá, qué marca es esto, sugerimos tal otra marca, ¿viste? Es continuo el asesoramiento. Entonces, el beneficio es doble porque vos aprendes de lo que te corregimos a vos, pero también de lo que preguntó otra compañera. Entonces, es continuamente el ida y vuelta, ¿viste? Claro, el aprendizaje. Y el grupo de sí. WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Para... Eh, Vos vas poniendo, vas escuchando, tenés que responder. Eh, viste que hay gente que quizás no quiere mucho que, que, que estén todo el tiempo llamando en WhatsApp. ¿Cómo es? ¿Cómo se controla eso? Eh, Vos te referís a la, a la cantidad de mensajes por sí. día, a la cantidad de participación. Hay gente que le encanta y que a las seis y media de la mañana está bicicleteando y nos manda una foto. Y hay otra <risa> gente que, sí, te juro. Eh, hay otros que son más de mirar y de, de ver lo que hace el compañero y de pronto participan esporádicamente. Eso nosotros tratamos de respetarlo, ¿viste?, para no estresar tampoco. Claro, claro. Eh, Entonces vamos eh, siguiendo nosotras el ritmo que, que cada uno decide llevar. Sí, cuando vemos que hace un par de días que no se reportan, ahí estamos persiguiéndolo, ¿viste? Para que no se nos pierdan. Pero la mayoría termina reenganchada, está en el súper y, y saca una foto. Chica, llevo esta marca o esta otra. Después van juntas al gimnasio, se hacen juntadas. Eh, para la para la gran mayoría no no les representa una, una carga. Todo claro. lo contrario, siempre nos destacan eso, la, que lo, la, la, el diferencial. Ellas mismas nos destacan que es eso, ¿no? El acompañamiento. Bueno, perfecto. Entonces, vos decís que yo el 3 de abril empiezo. ¿Seré un buen sí, ejemplo sí. o un mal ejemplo? Yo, ¿Vos no, te arriesgás. te pongo todas las fichas, porque aparte hace dos años que ya yo te vengo quemando. Vos decís que vos te arriesgás conmigo. Sí, ¿Puedo? totalmente, todas las fichas. ¿Puedo ser tu mejor publicidad o tu peor publicidad? ¿Viste? De, no va a haber punto medio, Ale. No, no, yo te persigo, te hago marca personal, te persigo de cerca. Karina Merienda, Karina, foto del desayuno. Ah, y los viernes son sí. días de pesaje. Entonces ahí ellas tienen su balanza o en Bien. alguna farmacia que elijan, pero siempre la misma balanza, y nos van actualizando, ¿viste? Cómo, cómo evolucionan. Eso sí, algunas lo mandan al grupo algunas son más tímidas, nos mandan por privado y nosotros eso se lo respetamos. Pero los viernes sí o sí se reportan eh, eh, cómo fue esa semana con el descenso en peso y en medidas. Hay desafíos, eso te va a gustar. Siempre le dejamos desafíos para resolver. Eh, el otro día hicieron uno de, del look que iban a usar ese Ajá. fin de semana. Bueno, Ajá. está está muy bueno. Sí, sí. Bueno, primero me voy a conseguir alguien. No, me voy a anotar para el 3, obviamente. Y después... Sí, estás anotada. Ya estoy anotada. Y después también le voy a decir a alguien de Pinamar que me acompañe, para así puedo tener eh, ese acompañamiento de la actividad física. A ver quién sí, me está escuchando, sí. que se vaya sumando acá en Pinamar, así somos sí. un grupito para de Pinamar. Acá en el le hemos armado una clase de baile, sí, sí, sí. un juntada saludable, a comer una, una paella saludable. Ojalá te, te, te sume gente, es mucho más fácil, ¿no? Cuando uno claro. tiene... Tiene ese incentivo que, sobre todo para la actividad física, que a los que nos cuesta, viste está re bueno tener a alguien que te, te aumente el compromiso. Bueno, ¿hay cupos todavía para el 3 de abril? Sí, sí, poquito, pero sí, todavía tenemos, así que buscarte compañero. Bueno, me compañera. voy buscando, me voy buscando, entonces eh, pueden llamar al 11 56 20 32 92. ¿Quién me hace la pata y quién nos acompañamos Ay, sí. mutuamente eh, para este descenso de peso...? realmente como el título de hoy, Ale, ¿por qué es tan difícil bajar de peso y tan fácil subirlo? Vos sabéis que lo traje porque el otro día en uno de los grupos alguien preguntó ¿cuántas uvas se puede comer? Y la otra chica le dice, ¿para qué preguntar. Ahora van a decirnos dos uvas. Como <risas> que ya... <risas> Las que tienen más confianza ya nos tratan así. Pero realmente nosotras insistimos un poco en las porciones y en la cantidad y, bueno, y en eso tratar de hacer mucho foco, porque está esa falsa creencia de que después me desboco total con la actividad física, yo quemo todo. Y no es tan así, Karim, no es tan así. Eh, o sea, encima que la actividad física, son pocos los fanáticos que la hacen por gusto, la mayoría nos obligamos. Y entonces, encima que tenemos ese inconveniente, eh, hay que hacer mucha actividad física en serio para quemar lo que comiste, por ejemplo, en la merienda solamente. Entonces, eh, hay un video de, de conmigo que, que está muy bueno. Sí, querés ah, que lo, lo ponemos. ¿Querés ¿Sí? mandarlo? Dale sí, dale, sí, sí, sí, dale. Ahí... Yo sé por qué no hay gaso, me dice la gente, porque no estoy haciendo actividad física. Eh, me voy a poner a hacer actividad, voy a, me voy a poner a correr, me voy a poner a caminar, voy a ir a la pileta, eh, y aparecen las buenas intenciones, de las cuales el camino al infierno está totalmente empedrado. Buenas intenciones. Pero el asunto es que no hay forma de quemar lo que uno puede ingerir. Lo más que uno puede quemar en una hora de actividad física, corriendo a todo lo de edad, son 400, 500 calorías, que son las equivalentes a dos empanadas. Recuerde este concepto que es, que es fundamental. Cualquier persona puede hacer entrenamiento y un gran esfuerzo durante una hora. Pero controlar lo que se pone en el plato durante las otras 23, ese sí es el trabajo duro. ¡Sí, dale. ¿Viste? Fuerte, ¿no? Lo de las dos empanadas. Sí, tal cual. Eso, igual saber, ¿no? Esto de las calorías. Yo me acuerdo que en una oportunidad a mí me dijeron cuántas calorías tenían una, una medialuna o, o un pan de manteca y te querés matar y a la vez decís, qué bueno que me lo dicen porque te controlás más, ¿no? Claro, claro. Este, o... O, o por ahí los fines de semana pues, parece que es lo mismo empezar a descontrolar el viernes y el sábado y el domingo. Y realmente no es igual, viste, tomarte uno solo de los días, porque después de verdad que no lo podés, eh, no, no, no llegás a bajar, a quemar todo eso que digeriste de más. Eh, y, y bueno, después la balanza eh, pasa factura, ¿no? Pero es como vos decís, está bueno tomar conciencia, como esto que dice él, que corriendo una hora, o no me acuerdo, a todo lo que da, o sea que no todos lo hacemos, no todos estamos capacitados para hacer eso, asimismo son dos empanadas, o sea, nada. Claro, nada. El cuerpo también usa calorías, el cuerpo para para todo lo que tenemos que hacer en el día, digamos, no que eso consume la mayor parte de la caloría que uno ingiere. Pero todo lo que se ingiere de más, bueno, hay que quemarlo con la actividad física. Lo que pasa es que nadie hace tanta actividad física como para quemar, si vos haces una panzada, digamos, deliberada, de las dos empanadas, más la cervecita, más el heladito, más un bombosito, más, más, más, más. Realmente se hace se hace difícil. Y el cuerpo funciona almacenando como como como la época de, de los cazadores. Hoy había para comer, mañana no sabíamos si cazábamos. Entonces el cuerpo, ¿qué piensa? O pongámoslo así. Bueno, todo esto que ingerí hoy lo guardo como reserva energética de grasa porque mañana o pasado o pasado no sabemos si vamos a tener de nuevo para comer. Entonces el cuerpo almacena y guarda. Eso así funciona. No es que ojalá funcionara, libero, bueno, lo que no uso lo suelto. No, no, guarda todo. Y más en las mujeres que guarda de más porque por los estados de, de embarazo, entonces donde, en lugar de una somos dos, entonces con más razón en nosotras guarda y guarda y almacena y almacena, <risa> y no suelta, ¿viste? Claro, entonces, el secreto eso. Es, era, eh, era, era no, eso. No, pero en serio, en serio, viste que los hombres hasta eso oh, tienen, sí. ellos tienen ellos tienen mucha más facilidad para generar masa muscular, porque se entiende que, es un, que el, él, él lo que tiene que hacer es ir a cazar, tiene que hacer fuerza, claro. tiene que correr la presa, tiene que, claro. tiene que... Entonces, él desarrolla... ¿Viste que ellos se anotan en el gimnasio? A los dos meses se marcó, vos decís, ¿cómo puede ser este tipo? Sí. Y nosotras no. Nosotras acumulamos grasa en el rollo, en la cola, todo en esta parte central. Bueno, son diferentes metabolismos y lamentablemente... Pero bueno, a nosotras nos pasa mucha factura, todo el extra que nosotros ingerimos. Bueno, eh, la verdad que muy interesante esto y tener, eh, tener esta conciencia. Y también una cuestión de actitud ¿no? y voluntad. Te estoy nombrando dos palabras claves para mm, un tratamiento. Sí. Voluntad y actitud, ¿no? Eh, porque sí. a veces decimos, sí, quiero, quiero, pero hoy no tengo la voluntad de empezar. O qué me falta con mi actitud, de repente, de esa actitud positiva para un montón de otras cosas, pero... Para adelgazar me cuesta, ¿viste? Y sí, pasa que el tema de la actitud también, eh, ¿sabes qué pasa? Eh, uno ha probado tantas cosas antes claro. y no le funcionaron, que la actitud o el entusiasmo cada vez es menor para iniciar un tratamiento, como que no, no no, no, le ves mucho a la luz al final del túnel, ¿viste? Después de tanto intento frustrado. Por eso yo las dietas restrictivas las odio, porque es una vez más la persona va a cargar en su mochila como una vez más que no lo logró y a la siguiente vez eso le va a pesar en contra sí. y la otra es la voluntad que sí, yo creo que ahí el tema de, de que sea grupal eh, sí, colabora tampoco. no porque si hoy yo no me levanté con mucha voluntad la otra puso la foto que hace de las seis de la mañana que está pedaleando y medio que viste te enchupa eso a vos también sí eh, yo debo a mí me parece muy positivo lo que están armando ustedes los grupos porque eh, las veces que tuve que adelgazar unos 20 kilos a los 40 años, eh, yo lo hice en grupo. Y a mí me dio muy buenos resultados. Estaba en una ciudad grande donde había ¿no? este tipo de grupos y a mí me dio muy buenos resultados. Por eso te tengo fe, Ale. Ay, pero claro, pero todo, totalmente tengo, totalmente tengo. Bueno, vamos a ver, mira, voy a pasar una foto acá donde hay un antes y un después. Acá dice sí. El grupo online de descenso de peso. Acá se las mostramos a la gente, contanos. Ay, fíjate, fíjate, esa chica eh, que siempre tan generosamente nos comparte sus testimonios, ella lo que dice es que no podía, fíjate en la primera foto. No podía cruzarse las piernas, mira vos, un acto tan cotidiano para todas nosotras, si no se ayudaba con la mano levantarla. Y habían pasado, fíjate, eh, tres meses creo, y ya, fíjate, la segunda foto ya muestra cómo lo hacía con tanta naturalidad. Eso verdad. también está re bueno, porque es, esa cosa, chiqui fíjate una alegría chiquitita de una cosa cotidiana, eh, sí. compartida así, eh, llega, llega de pronto esa foto al grupo donde vos estás, y ver la alegría de la compañera, otra chica que nunca jamás o, se había ido a hacer las manos, por ejemplo, y recuperó esas ganas de, de cuidarse y de quererse, eso para nosotras, siempre lo decimos con Manuela, no hay mejor paga que esa, ¿viste? Ver que, que, que se ponen, que están contentas, que están contentas. Tal cual, bueno, acá está Ani también. La imagen de, sí. de Ani acá con un comentario, ¿no? Esto lo hizo a sí, través sí, de, sí. De, de un WhatsApp. Es tan amable, ella siempre tan amorosa con las palabras que nos devuelve. Y también eh, eh, Ani había hecho intentos anteriores y ahora, bueno, encontró esa contención, que está en un grupo muy lindo, Ani, muy activo, y encontró eso y, bueno, siempre tan generosamente ella lo, lo agradece y lo dice, eh, eso para nosotras es este, un, una alegría que no, no, no tiene comparación. Ver a la gente que está contenta, que se vuelve a mirar al espejo. El otro día una chica que, que hacía mucho que no se vestía de blanco, Cari, que por ahí, claro. eh, para, para, para uno a lo mejor porque uno no tiene prejuicio, porque uno no, no pensás que a lo mejor eso era un desafío para otra persona. Y, y verlas tan contentas porque compraron otra vez el blanco o porque fueron a una lencería, que era un negocio que hacía años que no se atrevían a pisar. Todas al esas cual. cositas que, que, que te levantan a mí como profesional y, a, y al resto de las compañeras. Me emocionás, Ale. Oh. <risa> Me emocionás porque hay un montón de gente detrás de los cuerpos con emociones diferentes y que está pasando mm. momentos difíciles. Quizás sí. es, también es un tema de personalidad, uno con, tiene cierta actitud activa y expuesta, pero hay muchos que no y entonces se están escondiendo detrás de los cuerpos. Y es muy fuerte, ¿eh? a mí me pasó escuchar en estos grupos cuando lo hice hace muchísimos años y era increíble por esto, ¿no? De decir, lo que estás escuchando yo también lo estoy sintiendo pero ella está sí. accionando de una manera diferente a la que yo estoy accionando. Y, sí. y es buenísimo, es buenísimo esta contención de los grupos que ustedes con dos profesionales de lujo están dando. Así que la felicito por el trabajo. Bueno, gracias. Y es un servicio que va, como te decía al principio, muchísimo más allá de la balanza, pero muchísimo, ¿viste? Uh -huh. Es un trabajo que ni lo vivís como un trabajo a veces de, de tantas alegrías que te dan. Tal cual. Bueno, Ale, invito entonces a la bueno, gente de Pinamar que me acompañe, este 3 de abril comienzo eh, mi descenso de peso. Así te cuento una cosa, es el lunes que viene, ¿eh? Así que serio? hoy empezamos a tachar. ¿eh? Uh, uh, me tengo que hacer varias despedidas. Me despido del helado, me despido el queso. Me Aprovecha, me... <risa> Aprovecho del Ay, canicama y del, otro. Oh, el canicama, que ya me lo censuraste no volví a comprar. Ya Dice, está. pero eso qué, qué sí. mito, con sí. eso del canicama, lo pagan carísimo y es un cachivache. Tal cual, bueno, ya está. Bueno, el lunes empieza una fecha linda para mí, el 3 de abril, cumpleaños de sería cumpleaños de mi papá, así que... Con más ganas Ay, voy lindo, a comprarlo. Bueno. Sí, voy a empezar. Seguro va a ser una gran integrante, ¿Tale? seguramente. Siempre con tanta energía y tanta onda. Seguro. Bueno, me sumo, me sumo entonces a este grupo y espero que toda la gente de Pinamar. ¿Quién me va a acompañar? A ver, Cari, si me acompañas, Ceci, a ver si me acompañas. Vamos a ver quién se suma conmigo, así hacemos eh, las grandes caminatas, nos sumamos. ¿Sí? Ay, qué lindo. Bueno, Ale. Qué lindo. Gracias. Cari, gracias a Dios que pudimos salir finalmente sí. Ay, no hablamos del queso el que... hoy es el día de... del queso, el día mundial del queso muy rico hay quesos buenos que son malos, ¿no? Bueno, quesos buenos, quesos malos, siempre insistimos, a más duro el queso, más grasa tiene, por lo tanto, consumos más esporádicos, díganle más sí a, a la ricota, al por salud, el por salud es solo el nombre, recuerden, tienen que buscar que sea por salud magro o light o descremado, porque por salud suena, es también engañoso, suena lindo, pero es solo el nombre, pero bueno, es un alimento que te levanta cualquier preparación, ¿no? El queso es un alimento que siempre suma. Bueno, ahí, ahí vemos, bueno. Ale, comiendo queso, eh, despidiéndome del de, de, de chocolate, <ríe> no quiero ni decírtelo, sí. del helado. No, el franuito, esas cositas. <ríe> esas cositas que a veces consumo. El próximo lunes, eh, no, el próximo no, el otro lunes nos encontramos y vamos a ver qué pasó con esta primera semana. Vamos a ver, la, eso, hacemos la evaluación de la primera semana. Dale, así es. Ale, <risa> gracias y nos vemos entonces dentro de dos lunes. Gracias a vos, Cari. un beso. Abrazo, abrazo grande, chao, chao. Chao, chao. Así pasó la ingeniera en alimentación, Alejandra Garro, por la lupa acá en el magazine, no te vayas a seguir conmigo que todavía tengo mucho más para.